video veremos el funcionamiento del estado financiero llamado balanza de comprobación en esta balanza de comprobación nosotros tenemos la, la opción de región comunidad curso y mes la región y la comunidad nos aparecerá al igual que el curso nos aparecerá de manera automática al, al nosotros seleccionar este informe y aparecerá de acuerdo a la comunidad en la que estemos asignados ¿Qué es lo que nos muestra este informe? Este informe lo que nos muestra es una tabla con las diferentes cuentas y conceptos que existen, así como sus saldos iniciales, sus cargos, sus abonos y sus saldos actuales. ¿Esto qué quiere decir? Que cada cuenta que nosotros veamos vamos a tener un saldo inicial. Esto quiere decir que van a ser todas las sumas y restas de los cargos y abonos que tuvimos en cada una de estas cuentas, desde el primer registro hasta el momento actual posteriormente vienen los cargos los cargos nos van a venir una suma de todos los cargos que se hicieron a cada una de las cuentas después los abonos que los abonos de igual manera que los cargos es se, se toma de cada registro que se hizo como abono a cada una de estas cuentas y los saldos actuales estos saldos actuales se obtienen de los saldos iniciales más los cargos menos los abonos de esta manera, pues nosotros podemos darnos cuenta de cuánto debería de ser el saldo actual de cada una de estas cuentas, como lo podemos ver. Al igual que, que los otros este, informes, tenemos un botón que nos permite eh, guardar en nuestra computadora o imprimir en el momento que nosotros deseemos cada uno de los informes en los diferentes formatos que se presentan aquí, ya sea como imagen, como Word, Excel, PDF, HTML o directamente para la impresora. Este sería el, el uso de este, de este informe. Y bueno, seguiremos en próximos videos es, viendo cómo es que funciona cada uno de estas cuentas. Gracias.